Hola, hola, buenos días, aquí somos contando Un día más taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 Nuestro capítulo 12 de esta campaña con los reinos ogros Y la cosa está en, estamos aquí en una batalla, en una batalla contra las provincias occidentales En un principio la autorresolución nos sale bastante negativa para nosotros Pero yo creo que no tenemos nada que temer Teniendo en cuenta como son, a ver, lo único que me preocupa un poquito son las las linternas, pero fuera de eso, el resto de unidades yo creo que son bastante, bastante asumibles por nuestra parte. O sea, deberíamos ser capaces de reventarlas. Es pues, como todo. Vamos, estamos en un poquito de excedente, tenemos varios ejércitos, así que vamos a probar y, y ya está, a ver cómo... Lo gestionamos, lo hagas, vamos a gastarnos aquí toda la carne Para tener el El buffo este maravilloso, el banquete previo Y ya está Vale, aquí, ok El cuerno pétreo y la otra que es el liderazgo Aquí, vale Vale, pues vamos a por ello, a ver qué tal Yo creo que no deberíamos, no deberíamos tener Ningún problema De ahí a que lo tengamos, pues bueno La cosa La cosa puede ser diferente Uy, uy, uy, uy, uy. curioso mapa, eh Curioso mapa Vale, vale, vale, vale vale. Ok, pues tenemos varias alternativas Sabiendo que ellos no tienen rango O que tienen muy poco rango Bueno, las linternas sí que disparan con bastante rango Pero mucho daño no nos hacen Podemos esperar aquí, detrás En el bosque este y cruzar A por esto, o sea Ir contra la marea del placer Reventarlos Y luego ya rotar contra lo que sea Que tenga que venir de Katai ellos deberían ser bastante débiles, porque al fin y al cabo, como no salen a luchar tal y como lo hacemos nosotros, que ellos tienen que ir muchísimo más en grupo y tal por, por la mecánica de la, propia, de la propia facción, no lo sé, veremos a ver qué tal se da la cosa. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. No sé muy bien cómo vamos a lidiar contra las linternas estas Entiendo que cuando masacremos todo el ejército Como solo están esas y son voladoras eh, Se acaba... ah, uno con el cazador claro. Porque tenemos ahí... Allí... Bueno, vale Vale, ellos están allí Vale Vale, el guernopetrio vamos a meterlo aquí. Vamos a meter esta oleada de noblars aquí en fila. Más anchos no puede ser. A ver... ¡Ay, no! Vale. Vale, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien y esto está bien. Vale, perfecto. Con esto vamos a hacernos un grupo. Vamos a meternos un 4, por ejemplo. El cuernopetro, vamos a meterlo aquí en este flanco Que como queremos Vale, aquí más o menos centrado. vale, me gusta Luego vamos a meter los dientes De sable mm... Estos es más o menos están tocados de vida Pero bueno Vale, vamos a desplegar aquí detrás No, no podemos tan atrás, ¿no? Pues nada, no, aquí los vamos a meter así en este costado. Eso es. Vale, así, escondiditos, me gusta. Luego, a ver. A nuestro... Grascientus lo vamos a meter aquí a nuestro cazador Aquí en el grupo 3, vale Y vamos a meter a Cuerno Petro, no tiene grupo Vale, los Noblas Los vamos a meter por aquí O sea, tienen, tienen también Despliegue en retaguardia, pero O sea, en vanguardia, pero Ya se sabe No, no es de lo mejorcito Vale, y los Ogros Toro por aquí Vale, más o menos así bien, bien formados. A ver qué, qué, qué se da. Vale. No van a desplegar... Estas... Me las han descubierto... Ah, bueno, a lo mejor con el... En un minuto vale, es buen movimiento ese vale, vamos a hacer que pase rápido para llegar a ese minuto y medio que nos queda Nada, no, no, vamos a colapsar aquí eh, ¿por qué no? Eso es eso es eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, vale, despacito, despacito. Vale. ¿Por qué van hacia allá? ¿Se van a juntar en serio? Uh -oh. Vale. Esto está, bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien Me gusta el cuerno petro ahí partiéndolo todo Cuidado, eh Cuidado el cuerno de Cuidado, vale, vamos a desviar un poquito Ay, ¿Cómo estamos aquí? Pena. Venga, cargamos aquí, liberamos a toda esta gente. Aquí no estamos recibiendo daños, perfecto. Mm. Uy, el bueno, latigazo ese. Vale, vale, vale. No, pues ya vamos movilizando nuestras unidades. Eso es. Vale, nos organizamos aquí bien. Uy, bueno. Vale, a ver. Grupo 6. Vamos metiendo aquí caña. Venga, eso es. Ah, estamos ahí con el Petreo. Vale, estos sí que vienen. Vale, podemos. Nada, este ya se ha acabado. Vale, eso es, perfecto, luz de velocidad, vale Vale, pues ahora nos tenemos que más o menos recuperar Vale, vamos a ser listos ¿Nos da tiempo a dar la vuelta por aquí? Oh, sí Vale, perfecto Vale, pues vamos formando Grupo 2, vamos avanzando Me va a esperar, tío Vale, el grupo 3 aquí. El grupo 6 aquí. El grupo 7, vamos a avanzar y nos colocamos en este lado. El grupo 8, más pegaditos aquí en este lado. El grupo 4, todos formando en medio. El grupo 5, para el centro también. Vale, estamos, poco a poco. Está bien, ¿esto es para recuperar salud? No. Este es el grupo, oh, oh, cuidado con los petardatos, ¿eh? Vale, eh, reventarlos a estos por el camino y ya está. Eh, vale, vamos a darle velocidad a este señor. Perfecto. Vale. Es que los nublas son súper lentos, tío. Vale, pues nada, vale, entramos ahí a piñón y ya está. Venga, venga, venga, venga, por retaguardia, eso es. Sin cortarnos, un pelo. Vale. a una unidad en concreto solo. venga, hay que cruzar ahí. Vamos. Ven a esos nobles que están aquí parados no puede ser vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Bueno, vale, vale, vale, A ver, mucha desorganización por aquí. Vosotros, entrad ahí a matar. Venga, se cuadra el mope, vamos. Vale, perfecto. Venga. Demasiada gente mirando. Feo, feo me parece esto. Bastante feo. De hecho. Uy, ¿qué haces? ¿Estoy aquí? aquí? Venga a pinchar, a perseguir es, es que no tienen nada que hacer No tienen nada, nada que hacer Perfecto Vale ah, Victoria aplastante y, y se supone que vamos a perder muchísimo eh. O sea, ya no sé muy bien Vale, todo el grupo 1, ¿dónde está? Vale, estos dos aquí... Nada, esto es ya ir recogiendo el resto de... Nada, perfecto. Ir recogiendo y rematando las unidades y ya está. Vale, a ver, el grupo 6, todos aquí. Esto hay que tumbarlo, el grupo 3 aquí también. Perfecto. Vale, vale, vale. Nada, maravilloso. ¿A quién le podemos curar? Oh, al wow, Pedro bueno, Petro. Sin duda. Ha echado ahí. Venga. A recuperar salud, hijo. Y ya está. Pinchamos a estos. Sí. Y... Es que este está a tope, tú. Venga. Dime que lo tumba de un lanzazo. Tú. Dale, dale. dale. ¡Toma! ¡Dios! Y cae, ¿eh? Acá. Al pozo. ¡Maravilloso! Vale, cargamos aquí. ¡Perfecto! Nada, ah, sí, colapsando somos maravillosos tú. Y bueno, persiguiendo ya ni te cuento. Estos noblas que hacen aquí. ¡Sí, Venga, continúa persiguiendo. Vale, nada, con esto ya hemos acabado. Vale, a ver si podemos pillar esto un poco, pero... Ni de milagro. Nada, se acabó. Venga, seguir ahí. Vamos. Vale, victoria ajustada. Maravilloso. Como reventados. Vale, nada, este ejército se ha ido a la mierda. Y el otro así, así se ha quedado. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que nosotros hayamos conseguido sacar esto y el autorresolutor haya dicho... Mmm, no, lo perdemos todo. No sé. ¿Qué, ¿Qué lo mandaba ahí a estamparse? O sea, tenemos un ejército brutal, súper fuerte. No sé. Entre el cuerno pétreo El... Bueno, el tampoco ha hecho mucho daño Pero, joder, los ogros en general Y los... Los dientes de sable Han hecho un trabajón No sé, no sé Bueno, veremos cómo se queda el ejército de slanes Dale, rey 5.000 de recompensa 7.000 de experiencia Una poción Oye Maravilloso Vale Unidades abastecidas Carne O... Botín. Creo que nos vamos a quedar con el botín, ¿eh? Carne tenemos. Bien, bien, bien. bien Vale. Ok. Tecnologías. ¿A dónde vamos a tirar? Uh, lugar de concentración tribal. Ostras, esto es una pasada. Sí, sí, sin duda, este. Vale, Crit almas, combate, Poción de resistencia, vale, ingresos de todos los edificios. Wow, wow, wow, me mejorado, me gusta mucho. Vale, esto es un campamento. Vale, y esto es nosotros recuperándonos y ya está. Uy, una caravana, eh, cuidado. Vale, esto es también nuestro campamento. ¿Este ejército es nuestro? ¿Qué, íbamos a hacer? ¿Qué queríamos hacer con este ejército? ¿Y qué hace tan al sur? ¿Y vamos a entrar aquí al... contra los demonios. Puede ser. O sea, contra los orcos a piñón. Puede ser, ¿eh? Vale, aquí tenemos a Korn pisando el... pisándonos los talones. Vale, y con esto estamos ya llegando aquí a la ciudadela. Esperemos poder llegar para defenderla. Vale. Vale, vamos a subir a Uh, vale ¿Qué más tenemos? Tentempies Esto es para curarse Sí Veterano con cicatrices Vale, tenemos las de los campamentos Ya subidas Bendecidos por las fauces No, la de inmortalidad No la tiene aún No con espada Centinelas De la suerte Bramador no, si no estamos yendo. No, no, no, no, no. vale. Pues creo que no nos vamos a quedar tan panchos, ¿eh? Le vamos a meter ahí ese. Bueno, la acelerador Estamos aquí subiendo fuerza del arma. Cuerpo a cuerpo está bien. Más 3, más 5. Este punto es más. Vale, me va a quedar este de maestros de la espada. Que no deja de ser daño cuerpo a cuerpo Y está bien Ya, más tarde tiraríamos a por este estos cuatro puntos en el grupo anterior Nos falta uno, lo podíamos haber desbloqueado Bueno, en la siguiente subida ya está No nos quedan tampoco muchas batallas Para poder alcanzarlo, así que perfecto Ojo, vale, tenemos aquí Manta bestias, lanzamiento rápido Sin duda, y ya Podremos meter El lanzamiento incapacitante que Esto es una locura ya Vale, perfecto Sobrenombre Uh, no tiene sobrenombre Ah, sí Pieles verdes Comilón O oh, Por la muerte Vale, no Ah, vale, podemos continuar hostigando aquí No llegamos, ¿no? Ah, sí. Ahora sí O sea, perdimos noblars. Bueno, da igual Los sustituimos como sea Vale Parece que no hay mucha carne en la cazuela. Vale. Eh. Ofrenda los grandes fauces. Este ejército no tiene. Uff, reclutamiento global menos dos turnos. Esto no nos viene para nada mal ahora. Para ir. Bueno, vamos a meter cuerpo a cuerpo ya que nos vamos a estar pegando bastantes. Uh. Vale, o sea, espada obsidiana. Me gusta. Gracientus. o uh, que ha sido? En ¿Qué ha lanzado Gracientus? Ah, bueno, vale. Que ha subido de nivel, ya está, no tiene más tanto. Reclutamiento aliado... Vale, pues vamos a meter una de obros y ya está Ah, bueno, ya está, esto está ocupado Las instalaciones de reclutamiento Están al máximo de capacidad Los reclutas adicionales empezarán A ser instruidos cuanto antes Buah Pues fuera No me lo quedo, no me gusta Descartado Vale, pues nada, vamos a continuar y luego, uh, desde aquí no puedo bajar hacia allá Oh, vale Bueno, pues entraremos nosotros por aquí y ya está Porque aquí quiero llegar Quiero, quiero darle a la gente de Katai bastante caña Vale, aquí podíamos empezar a reclutar, señores, ¿no? O sea, no podíamos reclutar... No Vale, ah, vale, estamos en ello Estamos en ello, estamos en ello Vale, pues nada Eh... El señor no se ha movido. Vale, sí, sí, no, esto vamos aquí. Actitud de acampar. Vale, vamos a meter acampada. Podemos reclutar. Uh, vale, podemos tirar de reclutamiento global. Me gusta. Que dure un turno más aún. Vamos a reclutar nobles por hacer piña y ya está. Sí. Sí, sí, sí, sí, tal cual, vale, puesto avanzado disponible, no, esto la verdad es que nos da un poquito igual Vale, salir, finalizar turno, vale, pues finalizamos turno, me gusta Vale, vale, bueno, vamos avanzando ahí, poquito a poquito Está bien y vamos a crecer un montón. Al menos a Katai lo vamos a arrasar. Bueno, yo creo que seremos capaces de arrasarlo bastante fácil. Ojo. Vale, me gusta. O sea, estos rebeldes de Korn van a pagar lo suyo. Nah, y es que aquí nos vamos a defender súper bien. De hecho, aquí creo que ya nos hemos defendido una vez. Sí, y si no los conseguimos reventar, pues ahora pasaremos con el otro ejército y ya está. Pero es que con la ciudadela que tenemos es súper fácil. Solo con los sogros toro ya es, es bastante sencillo. Entras a piñón... ¿Ves? Mira, desplegan aquí en la puerta. Y los reventamos y ya está. Y los que además... El, el matarife este es una pasada. O sea, si las magias que tienen Bueno, este no sé las que tendrá ahora o con las que saldrá, pero... Se cura bastante, mete mucho daño de fuego. Está muy bien. A ver si en un futuro o, o dentro de no mucho somos capaces de sacar un, unos cuantos. Pero bueno, poco a poco. Vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Ojo, cuidado. Es eso, aún tenemos, o sea, es pronto la campaña y, y tenemos ejércitos bastante básicos de, de ogros normales o sea, no tenemos unidades que cuesten mucho, o no tenemos ni siquiera artillería que sí que tienen los ogros, o por ejemplo eh, hay, hay ogros que van con, con pistola o con, con cañones, creo que era es una burrada pero mola un montón y ya te permite tener otro tipo de estrategias o sea, ahora mismo es salir, reventar a esta gente comenzar a desplegar Espero literal, ¿eh? O sea, es salir, pegarse, reventar. y a volar, vale. Torre de cañón. Torre de cañón. Aquí vamos a construir. Literalmente ya, nada. ¿Dónde están los puntos? Vamos a dejar una de nobles por aquí. Y no hay nada más desplegado, ¿no? Vale. Vale, pues nada Sin es, es, es, literal, igual que la otra vez Vamos a dejar aquí la caballería Vamos a meter aquí todos los ogros Perfecto Vale, estos vamos a meter en el grupo Este Vale A los noblers aquí Vale, y los traperos aquí en este lado ¿no? Vale, comenzamos. Y ahora, en cuanto empecemos a generar más recursos, barricada, trampa, ¿qué hacemos aquí, aquí? Vale, uy, voy, uy, voy, uy, voy, uy, voy. Vale, vamos a darle calor. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oh, que rico. Vale, vamos a pasar esto para acá. Ah, se está construyendo. Bueno, no le da tiempo ni a construirse tú. Nah, estos... ¿Cómo se llama esto? Dientes martirio, esto es una locura. O sea, meten lo que no está escrito. Uh, lo que no está escrito, vale. Y continuamos, venga. ahí. Buah, qué va, locura. No, está por dos, otra pastilla y ya está. Vale, eh, eh, aquí Me escapa nadie. Nadie es nadie. Oh God, ¿no? Es que encima es eso, eh. Encima tenemos un... Oh, oh, oh. Dale, dale, rey. Invócalo. Dale con la llamarada. Vamos. Venga, que puedes. Ay, que no le dejan castear tú por el bodyblock. Venga. Vale, o sea, ok, ya hemos cancelado el castellano Pero ¿qué pasa? Eh, señores Que no está por allí No nos hemos dado cuenta Menos mal que tenemos a estos aquí a los dientes martillo que, que meten lo suyo ¿Pero qué pasa? la IA se le ha dado buena pues finalizamos batalla Oye, así, tal cual No sé, no he entendido muy bien qué le estaba pasando a la IA O sea, el, el, el Pathf Pathfinder Iba un poquito loco No lo sé, no lo sé No le gusta Era como, no, déjalos ya, así, ya no, no, no, no hace falta que nos peguemos Déjalo ir Que no ¿A por ello <risa> Vale, nada, eh, imparables en defensa. O sea, horroroso. Pero horroroso. O sea, in, somos intocables. A no ser, o sea, tiene que venir con un ejército bastante, bastante, bastante fuerte como para reventarnos. Venga, a tu casa, victoria decisiva con súper pocas pérdidas. 800 de tesoro gratuito. Vale, o okay, que tenemos. Vale, vale, emboscar. Uh, una facción obtiene una La corte de hielo ha robado el arma del príncipe Nargel. Emboscado descubierto. enemigo muerto en combate. Provincia del paso del dragón. Fresina demoníaca. Las principales ciudades enemigas están fortificadas, mi señor. Vale. Para conquistar esos puntos seguramente hará falta un largo o así. Y que dato más random es ¿sí? ese. Sí. O sea, ya. okay, me lo puedo imaginar, pero. Ojo. Vale, bueno, ok, desembocamos por ahí. Me gusta. Vale, avanzamos. Oh, ¿Por qué? Ah, vale, vale. No, a este le vamos a dar para el pelo. Vale, perfecto. Autoresolvemos. Y vale, adelante. Bien, no. reventamos. Vale. Uh, puño codicioso. Fuerza del arma, salvación. Maldición en área. Mmm. Va, solo Y ya está. Vale. Me gusta. Vale. Vale, tenemos para subir. Vamos a meter este aquí en... En... En bufos de área. Culeructo. Habilidad pasiva, todo correcto. Me representa. Vale, vamos a entrar en detalles. Aquí, vamos a equiparle el arma. Vamos a equiparle armas. Vale, la espada obsidiana. Esta me gusta bastante. Sí, y armaduras básicas no tengo, ¿no? O bueno, si, eh, si tengo, están todas repartidas ya. Talisman de salvación. Ah, bueno, no. Vale, pues, pues si tenemos ya talismanes y todos. Estandarte destructor. Nah, listo. No, listo, poco más podemos hacer aquí Vale, perfecto Pues vamos aquí a Reponer unidades, vamos incluso a Reclutar más Vale, ¿qué podemos reclutar aquí? Literalmente nada Noblars eh, Vamos a reclutar un par de noblars Por lo menos hacemos eh, Piña y ya está Vale Vale, ok, por ese lado ya está, por lo menos. Vale, podríamos generar carne o tratar de mejorar el campamento de alguna forma. Los ingresos generados. Hombre, esto está... Esto está mal que viene, eh. Vale, vamos a gastarnos aquí. Miren mejor este campamento. Vamos a hacer que se genere más carne todavía. queremos. Vale, vamos a hacer que se genere más carne. El campamento con llamas. Vamos a mejorar esto. La mesa del reclutador. Perfecto. Uy, aquí tenemos una caravana. Ay, este señor ya lo ha movido Vale. Tyrant of the tribe. Bueno, ok, bueno, aquí tenemos cositas en, el, en la guarnición, o sea, al fin y al cabo ni tan mal. Aquí necesitamos recuperarnos más. Bastante más. Pero diente de sí que tiene movimiento posible. Vale, vamos a. Na, vamos a conectar ahí en Katai. Yo es que creo que es lo mejor que podemos hacer, eh. Entrar aquí hasta Katai y reventar todo el imperio de Katai. Ya nos ocuparemos del resto más adelante, pero lo tenemos bastante bastante por la mano. Vale, aquí en Pico Sereno ya tenemos para reclutar esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, no. ¿Dónde está? Un turno nos queda. Panzafuegos y matarife. Vale. Vale, pues a ver, ¿quién nos se ha movido? Este, sí, vale, lo teníamos claro. Vale, sí, sí, que no estamos recuperando. ¿sabes? Eh... Um, vale. Espérate, podemos. Uy. Renombrar, desmovilizar, combinar las unidades. Ah, no, porque no hay nadie. Aquí sí. Hombre, podríamos reclutar. O sea, podríamos combinar unidades para luego reclutar más, pero... No podemos reclutar nada aquí. Vale. bueno Me sirve. Aguantaremos turnos y ya está. Tenemos a Diente de Oro que va a ir empujando por aquí y luego con este vamos reclutando. O sea, ya no reclutando, sino eh, conquistando o reconquistando y ya está. Vale. Eh, nos saltamos esta notificación. Puesto avanzada disponible. No. Vale, finalizamos turno. Las provincias septentrionales. Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es un ogro? ¿Un señor ogro? Sí, ¿no? Porque, o sea, diría que es del mismo... <coughs> del mismo que este Vale Vale, construcción completada Recinto de dientes de martirio Me encanta eso Perfecto, ya podemos sacar de aquí cazadores Porque tenemos esto Perfecto, y podemos sacar también Gargantúas me gusta mucho eso Pero mucho, mucho Vale, aquí ya En este, en este campamento ya empezamos a sacar ahora Cositas más que interesantes eh, ¿qué atacamos aquí? A ver ¿No llegamos aquí? Sí, sí que llegamos Vale, pues vamos a acercarnos ¿Y que hay aquí? Literalmente nada Vale Ok, pues lo vamos a dejar aquí para el próximo capítulo Tenemos una masacre contra un pequeño ejército goblin Y empezamos nuestra expansión por las islas del sur O por, la, por el desierto del sur Vamos a darnos de palos con orcos Y luego nos empezaremos a dar de palos bastante, bastante fuerte con kataya Así que dicho, lo dicho y visto, lo visto, visto Ya sabéis, tenéis... Todo lo que necesitáis saber en la descripción, seguidnos en las redes de La Taberna, suscribiros aquí para contenido prácticamente diario y de calidad y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.